a cualquier llamado que ellos hagan, sí si necesitan la colaboración de nosotros como policía, los convocantes, pues nosotros siempre estamos listos para ayudarlo, para formar cualquier eh, comisión y la policía siempre le estará acompañando. Nosotros estamos solicitando más de 200 hombres para refuerzo aquí en San Francisco de Macorís para que así los, los franco-macorizanos puedan transitar sin ningún tipo eh, de inconveniente durante los llamados de huelga 12 y 13 aquí en esta ciudad.